Silene vulgaris ¿Dónde crece? Planta perenne rústica que crece a los bordes de caminos a los pies de muros o setos en terrenos no cultivados Crece hasta 50 centímetros de altura con tronco erguido hojas a forma de lanceolata de color verde grisáceas Florece a inicios de primavera ¿Qué cosa se usa? Las hojas Período de recolección: se puede recolectar durante toda la primavera y el verano. Modos de conservación: se deben dejar cocer y se dejan en bolsas plásticas en el congelador. También se consumen como espinaca en el momento en que se recolectan planta comestible. Propiedades terapéuticas: planta que no se utiliza para propiedades terapéuticas o uso fitoterapéutico, solo en cocina. Se usa cocido como una ensalada, por ejemplo unida al choclo, arberjas, huevo duro, reemplazando la espinaca, en arroz o risotto, en tortas saladas, como ingrediente de fritos o condimento de sopas se aconseja no unir la planta al vinagre, porque el vinagre le tapa el sabor, eh, tiene un sabor amargo y picante. Debo recordar que no tiene contraindicaciones, además que debemos no utilizar venenos en el ambiente para poder proteger estas criaturas, estas especies maravillosas y poder vivir mejor. Muchas gracias a las personas que me siguen, hasta pronto.